El vendedor, no importa la que ustedes compren lo que quiere vender y yo comisionar. Eso está bien en su trabajo. Pero nosotros, como dueños del negocio, ustedes como dueños del dinero, lo que tienen que poner mucha lupa, ¿cuál es la más conveniente como que para ustedes? Porque ustedes no van a vivir en su apartamento. Yo creo que van a poner a hacer negocio con su apartamento. Entonces ahí la estrategia cambia. Si yo voy a comprar para vender, compro apartamento de 85 metros, de habitaciones. Clase C solamente para ver. no tiene que ser 85, sea el metraje que sea, pero clase C, lo barato, porque va a ser una operación rápida, entro y salgo. Ahora, si voy a comprar para rentar, pues obligatoriamente compro apartamento clase A, pero pequeñito, dentro de la clase A, el más barato. Y le voy a explicar por qué. Calderón, ¿por qué no puedo comprar apartamento para rentar en clase C? La clase C normalmente son proyectos de apartamentos que están en la periferia en zonas que aún no están en desarrollo. Y si la zona no está tan claro, lo que va a pasar, lo que me van a construir al lado, pues mi plusvalía puede divariar Porque estoy especulando. El vendedor va a querer de convencerme de su punto de vista que esa zona que está en desarrollo va, va, va a aumentar. Pero nosotros no lo sabemos y tampoco tengo una bolita mágica para saber. Entonces una manera de yo bajar la incertidumbre, una manera de yo garantizar mi inversión es que yo no compre clase C para rentar, sino para vender. En una clase C también lo que pasa es que es el producto es el instrumento, es la propiedad que está más cerca del barrio. Cuando las familias humildemente, un saludo a todas las familias trabajadoras que han subido, porque me, me identifico mucho con ellos, humildemente han subido. todo lo que están en el barrio, cuando ya van a subir el siguiente calón están buscando el producto más económico, más barato para poder comprar. Si yo analizo esa paleta de opciones que tiene cada ciudad, que tiene cada pueblo, todos los pueblos de Latinoamérica, me voy a dar cuenta que el más accesible para ellos es el que esté más barato, porque están muy esforzándose en que querer subir. Por eso, siendo así, es muy propenso a que el, la zona que más se anabilice sea la clase C. Calderón, ¿eso es malo o bueno? No, eso sencillamente es un negocio, porque lo que estoy buscando realmente es que esa imagen que tengo de que esa zona se va a desarrollar también lo tenga quien me vaya a comprar a mí y por eso yo compro crecer y vendo y ahí yo elimino mi especulación ¿ok? lo que no puede pasar es que yo venga compre cásese para rentar en una zona que no está desarrollada en una zona donde la probabilidad tiene mucha incertidumbre en una zona donde posiblemente se me va a realizar porque el producto más barato que vienen del mercado, los más baratos siempre va. se, se pueden decir, entonces, ahí yo pierdo mi dinero. Ahí realmente mi rentabilidad se va para el piso.